Más del 80% de los latinoamericanos paga por servicios de streaming de video para ver series, películas o documentales, y 54% mantiene también suscripciones en plataformas de música para escuchar sus artistas favoritos. Aunque el cambio hacia el consumo de contenido en línea bate récords en los últimos meses, la notoriedad de estos medios los ha convertido en ganchos de ciberestafas. Más de un tercio de los latinos cree que son demasiados comunes para ser hackeados. Pero si analizamos, los datos financieros son almacenados en teléfonos celulares. Por ejemplo, los sitios de streaming funcionan con suscripciones mensuales, lo que obliga al usuario a registrar una tarjeta de crédito. Los criminales realizan campañas masivas de estafa y se valen de páginas falsas para simular ser sitios oficiales de estas plataformas, los cuales usan para robar datos de las tarjetas o bien para instalar programas maliciosos en los dispositivos. Estos datos forman parte de nuestra campaña de concientización llamada Explorando Nuestra Vida Digital.